Hola, hola, buenas tardes, aquí se van comentando Un día Salta Berna Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2 Nuestra campaña de los caballeros de Caledor. Vamos a Defender nuestra ciudad de Galvaraz Aquí, bueno, victoria pírrica Bajas medias, yo no sé cómo nos van a asediar, Tenemos bastante Apoyo, tenemos bastantes unidades Como para poder defendernos, así que no creo que sea Ningún problema Vamos a liberar esta batalla Y vamos a Ponernos Nada. no, si vencemos en esta batalla conseguimos completar el ritual que tenemos ahí a medias, que hemos conseguido defender todas nuestras posiciones de, de milagro, la verdad, hemos conseguido defender todas nuestras posiciones de milagro, pero... Bien, poquito a poquito. Este sería no nuestro segundo ritual, nos quedarían dos más, pero bueno, seguimos subiendo, seguimos sumando, y yo creo que estamos de los primeros a la hora de completar el ritual... Bueno, te, os diría que sí Creo que van por delante los scavens Si no me equivoco Pero bueno, ahora luego mandaremos una, Un ejército de esos de De apoyo, rollo, venga Un ejército de 4.000 O de 5.000, que pasta tenemos Hola Buah, no pensé que sería Vale Un poquito más anchos, vale Así, así, así Así Vale Vamos a dejar esta por aquí detrás Vale, y cogemos todo esto Que tengamos un uy, Un grupo central más o menos fuerte Luego todos los arcos aquí detrás Vale, así juntitos más en la zona centro. Perfecto. Vale, vamos a coger estos en el 3, me parece correcto. Y ahora, Imbric aquí, nuestro noble. Aquí en mitad a la farange, Y nuestra señora aquí. Vale, perfecto. Eh, vamos a arriesgar. Quiero decir, si estábamos a cero no puede ir mejor. Vale. Maravilloso. Iniciamos batalla. Y vamos a tirarnos esto ya. Uh, uh, uh, uh. eso está muy feo. Oh, qué buena llamarada. Venga, a aguantar el. Oh, señora, señora, señora, señora, señora, vámonos de ahí. Vámonos de ahí. Uf. Nah, lástima. Vale, vamos a bajar. Vamos a tirarnos ya. Esto Vale, podemos colapsar aquí. Vale, el grupo 3 vamos a meter ahí a, a todos aquí. Vale, vamos a meter el fuego ahí en medio. Perfecto. Ok. Vale, el grupo 2 vamos a disparar ahí. Vale, me gusta. Vale, perfecto Vale Nah, ya, no tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto perfecto. Um, nah, oh, ¿Qué va? Eh, vale, vale, vale, vale, vale Vamos a recuperarnos Vamos a volar con Imrik, vamos a caer hacia allá Vale, vamos a llevarnos el noble también hacia esta zona Vamos a ir con todo el mundo hacia allá Vale, el resto del grupo que choque aquí Vale, Imrik cómo vamos Uh, vale, yo pensé, bueno, está bien, no pasa nada. Vale. Oh. Corren demasiado. Nah, ya los han, con eso los reventamos. Nah, y nuestra señora aquí haciendo un buen trabajo Con su dragón Uy, ¿esto es, ¿a dónde van? Vale, victoria Ah, maravilloso Finalizamos batalla Y para adelante, sí Ahora, está bien porque con toda la reposición de bajas que tenemos Como no hemos perdido ningún batallón al final eh, Nada, nos vamos a curar a muerte y vamos a recuperar todo el ejército Sí, sí, sí, sí. Además, es un ejército que tiene mucha experiencia ya. Y eso me gusta mucho. A lo mejor sale a cuenta juntar lanceros para meter guardia del mar del Lother, que siempre tienen mejores estadísticas, etc. Nada, dinero no nos hace. Falta. Vale, perfecto. Uy. ¡Ojo! Vale the reigning phoenix king was called upon to reveal the second shard of the star crown mm, well, eh? the wave fragments are cast so the tides move at the seafarer's command the living king has done his part now it is time to evoke the royal spirits of old Boof. Boof.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 pues nada, no, vamos a ponerle... No, robar tecnología por subir puntos, ¿sabes? Vale, el noble este le vamos a poner el reponer tropas 3 para que vaya a la carrera. Me gusta. Vale, vamos a hacer... Vale, vamos a combinar esto... Vale, y creamos una tocha pero es que además de esto, espérate vamos a atacar aquí vale esta la vamos a autorresolver, nos pasamos por la piedra, perfecto vale bueno vamos a coger experiencia que siempre está bien volvemos a subir de nivel al noble, vale nos vamos a plantar en Gorgazán Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Ok, ¿qué le vamos a poner a Imrik? Uh, coste de reclutamiento menos 3%, ¿eh? No sé si debería ya tirar por estas mejoras o a lo mejor fuerza del arma va fuerza del arma no está nada mal Bueno, aquí tenemos daño sin poner valor antiguo el Fosos Oscuros, es que no me estoy enfrentando al Fosos Oscuros. Fuerza. Meterle más fuerza del arma. Esto lo convierte en una bestia. Vale, vamos a ponerle fuerza del arma. Y ya, seguiremos subiendo eso en un futuro. Vale, vamos a meterle. Vale, me gusta. Además, ya que estamos aquí. Gorgazán, vale, vamos a. Reparar esto. Vamos a construir aquí. ¿Qué queremos construir? Vale. Vale. Sí. Hay que hay que sacar lo que se pueda sacar. Galvaraz. Oh, no sé si de aquí podremos sacar. A, ya me saldrá, monolitos, fragmentos de estos. Vale. ¿Qué más queremos sacar por aquí? Vale, pues vamos a sacar artesanía élfica. No, no, no, no. Vamos a sacar aquí un, una finca para hacer que incremente la, la población más rápido. Porque si no... Feo. Vale, Casabar se está recuperando. Poco a poco está bien. Aquí en la zona sur... Uy, este hombre sigue subiendo. Vale, pues nada, vamos a poner el mercader. De toda la facción. Es que eso... Al fin y al cabo hace que aumente el el, el dinero que generamos mejor nuestra economía y nos viene genial. Vale, este es el otro ejercicio que teníamos más o menos pocho. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar aquí en Cuatar un héroe. Vale, y vamos a sacar aquí un mago. La pregunta es, ¿de qué? Porque de fuego la leche. Eh... ¿Qué tenemos? Ah, ¿no podemos sacar más magos? Oye. Eso no me ha molado. Vale. Vale, pues nada. Pues entonces lo vamos a dejar. El señor del conocimiento... Habrá que mejorar la torre esta. Entiendo. Buah, es que desbloqueé el, los maestros de la espada. Me encanta. Vale. Ok, tal y como estamos Siguiente turno, vamos a avanzar Ahí nos reclutamos Bueno, da igual, no pasa nada En este siguiente turno reclutamos con Imrik. De momento es eso, no hay Amenazas en el horizonte No sé si No hay nadie que haya empezado el tercer ritual, ¿o sí? No, bueno, están a puntito estos Uh, ritual completado, perfecto Ritual del erudito El siguiente ritual invoca un rey fénix ancestral Belcorodris, El rey erudito, que secretos revelará Al conducir el ritual que lleva el cuarto Fragmento de la corona estelar? Vale Gorgazán El 2, perfecto 6 tu turnos Para meter Gorgazán al 2 vale. está bien Vale, ¿qué queremos reclutar Aquí que tampoco quiero pasar muchos turnos aquí reclutando vale bueno, sí, vamos a pasar muchos turnos aquí reclutando, así que no importa ya hemos que plateado... esto es infantería, chucky. vale, vamos a meternos guardia del mar de Lothair pero esta no está escudada ¿cómo puede ser? si es reclutamiento global ¿cómo no podemos reclutarla? Uh, no lo entiendo, la verdad Vale, no no importa Mejora de asentamiento disponible Aquí, oh, vale Vale, vale, vale vale Casabar No, vamos a meter Las mejoras Basiquitas Oh, no tengo 1800 Podemos meter la, la otra, no ¿Habilidad del ejército? Ah, vale, la aguja canalizadora... Dios, es que esta guarnición en las murallas es una locura. Vale. Ok, llegado a su momento, mejoraremos lo que tengamos que mejorar. ¿Yo estoy en guerra contra los orcos estos? Vale, ok, nada, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a moverlos si acaso. Si acaso... Vale, haremos la ruta, los llevaremos al antoche etc. Vale, pero pues es que no puedo aquí construir nada más Porque para construir esto No vale la pena Eso ocupa un espacio inútil Vale Pues nada, tal y como estamos, fin de turno Y avanzamos Tlaqua, Nagarón, vale Vale, vale, vale. Y vamos a bajar con Imrik a reventar a los orcos de aquí abajo, ¿eh? Vale, Casabar. Esto. Sí, la ciudad de bronce, sin duda. Es una locura. Vale. No tenemos dinero para nada más. Dime que llegáis. ¿Cuántos tenemos? 17.000. Buah. Talaco ha comido un montón de terreno. Vale, ¿cómo está, Imric? No me vas a reclutar, mijo. No entiendo por qué la reclu el reclutio global nos cuesta tanto y es tan... No lo sé, no lo he entendido. Vale. Vale, vamos a meter... Te voy a decir un par, pero vamos a meter una de yelmos plateados. Esta que dura dos turnos, la de los escudados es una barbaridad, pero... Es demasiada barbaridad. Vale, fin de turno. Avanzamos. Tlacuanaron. Vale, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, a ver qué conseguimos. Construcción completa, Lea. ¿eh? Muy bien. Vale uh, Dragón solar Mina de oro del juramento 11.000 El oro del juramento de Galvaraz es el oro más puro extraído de las profundidades más profundas Solo existen pequeños depósitos que normalmente se encuentran En lugares remotos Dios Oye, pues ni tan mal, ¿no? Habrá que poner una de esas aquí qué barbaridad tú, vale, pues nada, bueno, de aquí a que ahorremos para poner aquello puede llover <ríe> vale, sí, vamos a montar una plaza y ya está, que bueno, como al fin y al cabo esto tiene que crecer más, etc vale, aquí, es. espérate, vamos a poder construir en alguna otra zona Casa Bar de momento no. Vale, vamos a ahorrar para eh, meter aquí ahora la tercera en Casa Bar. Perfecto, finalizamos. Bueno, tenemos ritos por completar. Realizar rito. No, bueno, esto es una experiencia y demás, pero no, no podemos. Ah, por fondos, vale. Vale, ok, nada, vamos, pasamos turno. Vamos a viajar con este a Casa Bar. No llegamos, sí que llegamos. No, no llegamos, pero está justito Dios, es que mira lo que tiene aquí este señor ¿eh? Bueno, entraremos por aquí seguramente Y ya está Vale Vale, perfecto Pasamos turno, pero bueno, nos vamos a Preparar para reventar Esos orcos y quitarlos Del mapa, literal, entraremos aquí Arrasaremos con todo y se acabó Tenemos que hacer eso antes del tercer ritual. Listo para servir. Maravilloso. Imrik Ingeniero. Vale. Ah, te iba a decir qué hace este bretoniano aquí. Vamos a ir por orden y ya está. Claro, es que en cuanto salga Imrik de aquí, que va a ser ya. Vale, vamos a viajar hasta Numas Vamos a ir, tratar de llegar a Quatar No llega, porque no llega Pero se intenta Vale Ok, en oh, Vale, hay que subir Casabar a nivel 3 Perfecto estas ratas no me gustan nada, Uf, y están avanzando, eh. Se están comiendo un poquito por aquí a Quexoton. Puede ser nuestra oportunidad de recuperar o de ganar territorios de gratis. Aquí, aquí. Uh, la torre dorada. Uh, con más razón hay que viajar hacia el sur Vale Vale, ok hijo, baja ¿Podemos mejor recuatar? Mira esto, para incrementar el crecimiento En la casa señorial, me gusta Me lo quedo, vale Ok Pues nada, siguiente turno Es que no sé si movilizarnos de aquí Salir de aquí porque esta zona norte no sé muy bien cómo va a ir. Pero bueno, la torre negra... Porque aquí no hay excedente. En dos turnos. Ah, no. Turnos para excedente 21 nos quedan. Arroba. Vale, vamos a recuperar un poquito la pirámide negra. Vale, eso está bien. Y vamos a pasar al siguiente turno. Venga, quedarse prisa. Hay que bajar hacia el sur. Itza con el clan Morse. Nosotros estamos en guerra con el clan Morse, si no me equivoco. Arcabel Negro, ¿qué quieres? ¿Esta está en guerra con Lionés? Acceso militar. No, rechazado. Es que tampoco me quiere ir ahí porque estos se van a encabronar y van a empezar a, a darnos caña. Ha comenzado un ritual. Vale, no, esos no los voy a. Alguno puede subir las fuentes de la vida eterna. Vale, vamos a Kenry con este ejercitillo y con este. A ver. Uy. Uh. Ah, digo. No se me mueve... Imrik, ¿qué pasa? Nah, ese ejército de orcos con con Imrik... Lo reviento... Uf, aquí hay ejércitos grandotes, ¿eh? Y tienen aquí montado un lío que alucinas... ¡Oh, lo, lo, lo! Es que se han cogido toda esta costa... ¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Uh, Vale... Vale, vale, vale, vale. ¿Qué hago? ¿Voy a Casabar? No, vamos a ir, vamos a viajar de nuevo hacia el sur, hacia los claros del Arbosol. Porque aquí vamos a tener que entrar nosotros a mediar y recuperar cositas. Y bueno, como tenemos acceso militar, pues mira, bien está. Vale. A medias de esto, estaría bien haceris... No, esta no. Esta. Para conseguir la armadura de Kaledor. La verdad es que sería un incentivo potente. Vale, aquí que podemos reclutar. Está en marcha. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, pero no se lo puede quitar. Oh, vale, que fallo. Está feo eso. ¿Podemos reclutar aquí un héroe y rollo... O sea, un señor y lo dejamos ahí en plan... Bueno, pues aquí estamos. No, no. ¿Y princesas? Carros y lanzavirotes... Es que estos que están... Los que tienen... Eh... La influencia por las nubes es una pasada. Vale, ok, pues nada, continuamos. Vamos a pasar turno. Nos están comiendo la isla, ¿eh? Qué feo está eso. Bueno, sacaremos eso, lo dicho. Sacaremos a los orcos de aquí. Y nos prepararemos para lo que tenga que venir. Quiero hacer, quiero hacer pronto, quiero hacer pronto la armadura de los caballeros de Kaledor, esa aventura nos chedará aún más a Inrik. Y, y no sé si vamos tarde ya porque hemos tenido mucho follón, pero mucho, mucho follón. Mire, mire, mire, uh, se moviliza, ¿eh? Vale. ¿Tú qué te vas a poner, hijo Vale, me parece bien, especialista. Cuatro. Las fuentes de la vida eterna. Uy, ¿y en Casabar? Vale, es que aún no se ha subido eso. Ok, fuentes de la vida eterna al 3. Lo necesitamos para que esto esté fuerte en la zona justo de donde tenemos la posible amenaza futura. Nosotros tenemos que hacernos fuerte Aquí en los claros del largo sol Pero la torre dorada esta Me está llamando, eh Me está llamando a la puerta Vale, bueno No nos Agobiaremos por el momento ¿Qué guarnición tienen? Car ah, Caragorun es Normal, Bueno, pues con el ejército de Inric podemos reventar fuertemente esto. Eh... Vale, aguantaremos. Vamos a aguantar por el momento. Vale, mejorar. Pues vamos a poner marcando el paso y vamos a meterlo para que haga dinerito. Está muy lejos. Esto está controlado. Aquí están en guerra, que se están dando de palos todos. ¿Sudenburgo ha llegado hasta allí? A, a recoger los restos, supongo. Buah, aquí hay. Eh, el clan. Ahí está el clan sí, pero bueno. Huele. Pff, de, de bien lejos, ¿eh? De bien lejos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Eh, no te, como no tenemos nada tampoco nuevo que construir. Ah, Imbrick no se ha movido. Vale, vamos a acercarnos aquí, porque como tampoco podemos entrar a saltar, que ya te digo, me parece raro que no lleguemos. Vale, nos alejamos un poquillo y ya está. Ritos tenemos. Y, eh, uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a realizar este rito, que nos va a dar bastante daño a la hora de pegarnos y con eso pasaremos por encima de estos orcos. Vale, perfecto, pues nada Tal y como estamos, pasamos turno Vamos a ver qué tenemos de, de nuevo el próximo turno Y cerraremos este capítulo Que la verdad ha sido muy Mucho movimiento de reorganización Construcciones Una vida política, pero porque no va a haber Política <risa> Vale, y nada, poco a poco organizándonos Y demás, pero Uh, mira, se ha movilizado ¿eh? para Venir a cascarme, vale Pirámide de... Vale, vale. Podemos subir la pirámide negra de Nagash. Perfecto. Esto me gusta. Es que que vaya... que vaya bajando esto aquí no me gusta nada. Vale, vamos a ir hacia allá. Bueno, vamos a aguantar un par de turnos más. Vamos a aguantar un par de turnos más. Vale, podemos venir con este señor aquí a asaltar... Oh, no tenemos fondos para esta acción. Vale, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Te vas a incorporar aquí. Sí, porque hueco hay. Y con todo esto, vamos a saltar aquí. ¡Qué salvajada! No, no tiene murallas, no tiene murallas, no tiene murallas. Pero con lo que tienen. Y con lo que tenemos nosotros, con los dragones, deberíamos reventarlos súper fácil. Meroderadores odiosos. Vale, ok, pues nada. Tal y como estamos, vamos a cerrar aquí. Continuaremos en nuestro próximo episodio de Total War Hammer. Con esta batalla. Así que nada, lo de siempre, recordad. Espero que os haya, que hayáis disfrutado. Y nada, seguidnos en Twitter, a los dos, tanto a como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También, seguidnos en Twitch, ahora mismo está un poco parada la cosa, pero.